Estamos, está, es un partnership entre Linsight, la empresa chilena que yo lidero, y Human Academy, ¿cierto? que es una de las tantas áreas de negocio de Human, una empresa líder en el tema de transformación ágil allá en Perú. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Eh, primero los quiero invitar a unirse a la conversación. Eh, ustedes pueden, anotando este... Esta dirección que es bit.ly slash contenidos academia ágil, ustedes pues se pueden sumar a una conversación que va a durar más allá de eh, solo esta charla. Eh, hay gente que ha participado en otras charlas también y que siempre están haciendo preguntas interesantes sobre el contenido. Eso permite ir generando contenido y calidad. Así que los invitamos a participar. Eh, acá le agradecería a Jesse si puede colocar esta, esta dirección también en el... Y en el chat de Facebook, digamos, para que la gente pueda integrarse, ¿cierto? Y también les vamos a agradecer que nos hagan llegar sus preguntas. Tenemos dentro del equipo humano, tenemos gente que está eh, recogiendo las preguntas para cuando al final vamos a, a hacer un espacio de reflexión. Y sin más. El agradecimiento principal de esta charla, porque ellos han hecho toda la gestión y logística de este evento, ha sido del equipo de Human Academy, en particular agradecer a Jessica y a Alfredo, que han sido todos los que han estado moviendo esto por, por muchos días ya. Eh, también eh, decirles que esto no es el único contenido interesante que ustedes van a ver acá. Eh, pronto viene una charla de mi gran amigo y gran agilista, Lucho Salazar. Así que también se les recomiendo mucho. Él tiene mucha experiencia en el mundo de Scrum eh, y va a ser una charla sobre... Scrum en, en ámbitos complejos, que es algo realmente interesante, cierto, porque en realidad ya no es fácil encontrar un espacio donde podamos aplicar metodologías ágiles de forma tan directa y sencilla, sino que cada vez nos encontramos con situaciones más interesantes y novedosas. Así que también los recomiendo a ese contenido que va, también va a salir por, esta, por este espacio. Esta es una charla que tiene un licenciamiento de Creative Commons, es una charla que resume una experiencia, en mi caso particular, desde el año 2007. O sea, llevan para los 13 años. Por lo tanto, eh, esta licencia que permite, Com puedes compartir el material, eh, no se puede usar en actividades comerciales sin una licencia aparte, no se puede modificar y siempre deben referenciar a él o los autores del contenido presentado. Eh, les agradecemos honrar esta licencia dado el esfuerzo que está involucrado en esto y bueno, y aprovechar los contenidos que están acá eh, seguro, haciendo el, el respeto de esta licencia. Bueno, ¿quién soy? Una, una breve historia mía, Agustín Villena Amoya. Soy esposo, padre ingeniero. En el 2002 me puse a investigar esta cosa extraña que eran las metodologías ágiles, que era algo que sonaba tan raro como criptografía cuántica o cosas así de esotéricas en ese tiempo. Ahora sucede que todo el mundo... Eh, de alguna forma u otra sabe agilidad entonces eso ha sido una sorpresa para mí porque durante muchos años yo trabajé eh, en este tema de forma bastante eh, solitaria, porque no mucha gente entendía de qué se trataba esto bueno con, junto con otros amigos eh, que también fuimos como pioneros, por ejemplo el mismo Raúl que es un fundador de Humana ya en Perú eh, no, no, nos, nos sorprendemos un poco del de, de éxito que ha tenido esto, pero también eh, creemos que todavía existe un, un gran desafío en que se entienda el verdadero significado de la agilidad y no solamente esa forma que se ha ido comprando en las empresas. Eh, bueno, como te conté, el 2007 partí en Kanban, eh, también ese mismo año fundé la Comunidad ágil de Chile, el 2009 fundé la empresa Linsight y bueno, actualmente estamos haciendo procesos de, de formación de coaching en Kanban, también participo del equipo del corazón de la agilidad de Alistair Corban, que también creemos que es una gran iniciativa. Y bueno, lo que están viendo ahora también en estos cursos de la academia que estamos presentando ahora. ¿Cuál es la motivación de esta charla? ¿Qué es lo que casi todos entienden por Kanban? Esto, ¿no? Pues ven un papel, ¿cierto? Una cartulina, una pizarra que tiene tres columnas que dice por hacer haciendo listo, o to do todo doing, don en inglés, ¿cierto? Eh, con un conjunto de papelitos que van pasando de un lado al otro. Vamos a tratar de ver que Kanban va mucho más allá de este concepto. También hay otras personas que tienen esto por Kanban. Y me ha pasado más de una vez que ha habido confusión en gente que me ha pedido apoyo. Que es esto también, otro, otro diagrama con papelitos que también es muy conocido. Y ustedes se preguntarán por qué se produce esta confusión. Y es porque se parecen los términos. Kanban y canvas además ambos son ciertos diagramas con papelitos, Pero son cosas muy distintas. ¿Cierto? El Kanban es un modelo de gestión del flujo productivo de, de un equipo, de una organización, y el Model Business por el Kanban es una forma de modelar un modelo de negocio. Entonces, visualmente se puede parecer, el término se puede parecer, pero en realidad son cosas de naturaleza muy distintas. Entonces vamos a ver, y es parte del objetivo de esta charla, entender las distintas acepciones de Kanban de la forma más práctica posible. Primero, eh, las raíces se encuentran en este caballero, Tai Chi Ono, ingeniero jefe de Toyota. Eh, padre de lo que se llamó el Toyota Production System, o el sistema de producción de Toyota, que ha sido una gran revolución en las fábricas, ¿cierto? Y también después dio origen a lo que se llamó Lean, ¿cierto? Este concepto de sin grasa. Y parte de ese proceso es el famoso Just In Time, ese proceso de generar eh, los productos cuando se necesitan y no antes. Y de esta forma lograr un sistema lo más esbelto posible, ahí viene el concepto LIN, Lean, ¿no? Esbelto. Eh, ¿De dónde se motiva esto? Primero porque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía que reconstruirse y tenía muy pocos recursos. Entonces, frente a esa situación, ¿cierto? Eh, era necesario generar un uso muy eficiente de los pocos recursos que habían disponibles. Y cuenta la historia, ¿ya? Que eh, la inspiración de este modelo parte cuando Teichi Ono observa la forma en que las góndolas de los supermercados en Estados Unidos se reabastecían, que era cuando comenzaba a faltar algún elemento, no sé, imaginen Coca-Cola, por ejemplo, sucede que hay un momento que aparecía una raya y esa raya indicaba que era necesario ir a buscar o ir a, a pedir más Coca-Cola. Vamos a ver un ejemplo concreto de Just in Time, en el sistema de acceso al Parque Imperial de Kyoto Japón, y esto es un ejemplo que aparece en el comienzo del libro de David Anderson, que es el libro Kanban, cambio evolutivo, exitoso para su negocio de tecnología. Entonces, tenemos el Parque Imperial de Kyoto tenemos gente que está dentro del Parque Imperial de Kyoto y tenemos tickets de acceso. Veamos qué sucede en este modelo. ¿Cierto? Una persona ingresa con un ticket, otra persona ingresa con un ticket, pero como no hay más tickets, no se aceptan más personas en el parque. ¿En qué momento se aceptan más personas en el parque? Cuando hay una persona que está adentro, ¿Cierto? Y decide salir, porque eso va a liberar un ticket, ¿Cierto? Y eso quiere decir, ahora sí puede pasar... Pero esa persona consume el ticket y ahora volvemos a no haber ticket de entrada, ¿cierto? Y por lo tanto no se siguen aceptando más personas en el parque hasta que se vuelva a liberar otro ticket. Este es el modelo Just yes in Time, ¿cierto? Yo permito el acceso en este caso, ¿cierto? Es un sistema de acceso Just yes in Time cuando hay capacidad para atender. ¿Cuáles son los beneficios de tener este sistema en el parque? Uno podrá suponer que el parque imperial, ¿cierto?, es un tesoro japonés y ellos lo están cuidando. ¿De qué lo están cuidando? De lo siguiente. Todo esto que está dentro del parque, en el modelo productivo, se llama el work in progress. ¿cierto? Y queremos evitar el exceso del work in progress. Una traducción de work in progress que nosotros utilizamos es trabajo a medio hacer. ¿okay? ¿Qué produce el exceso de work in progress dentro de un sistema? Por ejemplo, estrés. ¿cierto? Muchas cosas por hacer. Lentitud. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, pensemos en una carretera, cuando tiene demasiados automóviles dentro, ¿Cierto? La carretera anda cada vez más lento y también puede provocar colapso, que es el caso que nosotros hemos visto cuando tenemos que los sistemas de salud están siendo excedidos, ¿Cierto? Por la demanda debida al, al coronavirus. Y ahí aparece un concepto que es muy similar al de work, a limitar el work in progress del just in time, que se llama aplanar la curva. Y en realidad es el mismo concepto con otro nombre. Entonces, esto es lo que se quiere evitar. Se quiere evitar estresar el parque, ¿cierto? Y se quiere evitar el colapso del parque. Esto para mantenerlo en estado sano. Entonces vamos a abstraer este sistema gestionado para el cual queremos controlar la capacidad que generar el parque, ¿cierto? Tenemos además los tickets, que, es, que es, representan el sistema Kanban. Es una cantidad de, de tarjetas de señal. Eso se llama Kanban en particular, en, en, en kanji, en, en japonés. Ahí está puesto, ¿Cierto? En circulación. Las tarjetas que están siendo utilizadas son el WIP. Acuérdense que también puede haber tarjetas no utilizadas, que es capacidad disponible. O trabajo a medio de hacer. Y entonces el sistema cambian yo lo implemento para controlar de forma adecuada, ¿cierto? El flujo y la capacidad de otro sistema. Por ejemplo, en este caso es el parque. Y así lograr mantener un flujo y un uso sano de ese sistema. ¿Sí? Entonces... Primera definición, que un sistema Kanban es un mecanismo que se implementa sobre un proceso o flujo de trabajo para gestionar la capacidad del segundo mediante señales de relleno a partir de cupos disponibles, ¿cierto? Los cupos disponibles que en este caso del parque imperial estaban representados por los tickets, ¿cierto? Para así lograr un flujo sano. Ahora, eso es un sistema Kanban. Ahora, ¿qué es el método Kanban? Y fíjense que hay un elemento clave que estamos hablando, que es un método que tiene una K mayúscula. Cuando vemos las organizaciones, cuando las pensamos, cuando las imaginamos, las pensamos de esta forma, de una pirámide, ¿cierto? La gente comienza a dibujar organigramas, este es el jefe, este es el jefe del jefe, etcétera, ¿cierto? Esto tiene forma de pirámide y tiene un origen que es bastante razonable, que es poder distribuir las responsabilidades legales dentro de la organización. Si yo... Como parte de toda una organización necesito acceder a un beneficio legal, por ejemplo, en las vacaciones, tiene que haber alguien que me autoriza eso. Y regularmente quien lo hace es mi jefe directo. ¿cierto? Imagínense si el gerente general tuviera que hacer eso para todo el mundo. Sería una locura. Entonces se distribuye ese poder dentro de la organización y para eso se hace este proceso. ¿cierto? Distribuir las respo ciertas responsabilidades legales. El problema es que cuando esto uno lo lleva al extremo, aparecen los famosos silos organizacionales. ¿Qué es un silo organizacional? Un silo organizacional es una estructura vertical que está incomunicada de otras estructuras organizacionales. ¿Cuál es el problema que trae esto? Nosotros administramos a los colaboradores según silos, ¿cierto? Y subsilos. Pero es necesario pensar que, neces que muchas veces tenemos que administrar un flujo que es global, que es transversal a estos silos. Y la pregunta que es necesario, ¿por qué hay que hacerlo? Porque nuestra reputación como organización depende de este flujo. Porque todo servicio, todo valor que genera una organización, ¿cierto? No se puede obtener de un silo solo. Se necesita que los silos colaboren para realizar eso. Entonces la pregunta que uno se puede hacer, ¿quién administra y mejora el flujo global si cada uno está administrando, ¿cierto? De forma vertical. Y ahí aparece el método Kanban, ¿cierto? ¿Cierto? que es desarrollado por este caballero que está acá. ¿cierto? Esto fue en una charla que vino a Chile hace dos años atrás, David, que vino acá invitado por un banco local de Chile. Acá estamos nosotros con equipo, ¿cierto? yo estoy acá, está mi socio Manuel Olguín, que es uno de los relatores de los cursos que damos para la cámara University. ¿cierto? Y cuestiona el modelo tradicional de agilidad y de transformación ágil, que siempre se pone a movilizar estructuras, crea muchas células, hay muchos cambios de rol. Se comienzan a mandar gente a cursos para ser Scrum Master, gente para ser Product Owner, se consiguen Agile coaches. Mucha ceremonia, mucho ritual. Y eso ha llevado a un fenómeno que mi amigo Manuel Holguín le llamó en una, en una charla que les recomiendo, la celulitis. ¿cierto? Exceso de células dentro de la organización. Eh, acá está el link, ¿cierto? Lo voy a compartir y voy a pegar para que ustedes lo puedan... Puedan ver, en un ratito más lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo puedan leer. ¿Sí? Y eh, les recomiendo leerlo, porque efectivamente es una señal de que hay problemas en la organización. Mucha gente comienza a contar la cantidad de células, pero no son capaces de ver ningún resultado positivo, sino que ven un montón de, de ceremonias. Cambiaron la corbata por poleras de Star Wars, y sin embargo, la cosa no anda mejor. Y además, esto representa una... Acción que va junto en contra de la filosofía Lean que está detrás de todo este modelo. Que eso llaman los Kaikakus, los cambios que tienen gran incertidumbre. Aquellos cambios que provocan un gran costo político y muchas veces tienden a fracasar porque estás asumiendo demasiado riesgo de una sola vez. ¿Cuál es la mirada más Lean? ¿Cierto? Es la mirada del Kaizen. El Kaizen, Kaikaku quiere decir gran cambio, Kaizen quiere decir cambiar para mejor. Y se hace de forma incremental. Tal como muestra este diagrama, ¿Cierto? cada vez que yo provoco un cambio, siempre voy a asumir un costo para poder adaptarme a ese cambio que se me produjo. Esto es un modelo que está basado en un trabajo de la psicóloga Virginia Satir, ¿cierto? que lo aplicó primero a procesos de transformación familiares, ¿eh? pero después esto se extrapoló a organizaciones. Y si se pueden dar cuenta, ¿ya? Eh, es, es bastante mejor hacer pequeños cambios, porque estos pequeños cambios los puedo adoptar con un bajo costo. Y, y además puedo tener un retorno rápido, que es algo muy ágil, ¿no? Esto de tener, entregar rápido, ¿cierto? Y obtener valor rápido, ¿ya? Que vamos a, entonces, nosotros minimizar el riesgo asociado a los cambios. ¿Cómo lo hace Canva, ¿Cierto? Canva te dice que primero vamos a comenzar exactamente de la forma en que estamos trabajando ahora. No va, vamos a respetar los procesos, vamos a respetar los roles, la responsabilidad de los puestos de trabajo, ¿Cierto? Nos vamos a partir cambiando cosas. Eso puede suceder después con información, pero sin información no lo vamos a hacer. Lo que sí, vamos a tener un acuerdo de buscar mejorar a través de cambios evolutivos, ¿cierto? Y fomentar algo de liderazgo en todos los niveles. Ahora, esto que está pasando no pasa sobre nada, sino que uno genera una base conceptual que es lo que vamos a presentar ahora, que se llama una nueva mirada organizacional. Esa mirada organizacional ha sido conceptualizada como los lentes de cambio, ¿cierto? Que es ver cómo fluye el valor de forma transversal en la organización. Vamos a presentar este modelo ahora. La primera distinción que hacemos es que vamos a entender el trabajo como un flujo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando administramos nuestro trabajo de forma tradicional, lo hacemos en una agenda. Y cuando yo dejo de completar la agenda, cuando ya no me queda ningún espacio ¿cierto? en la agenda. Digo, sabes que más ya no tengo ningún momento para juntarme contigo. El problema de esa mirada es que uno cree que el trabajo es estático, es como tomar un recipiente y llenarlo hasta el borde. Pero en realidad el trabajo se comporta como un flujo. Y cuando yo lleno el trabajo hasta el borde, lo que estoy haciendo es cometiendo el error de colapsar ese flujo, como sucede cuando yo lleno ¿cierto? una carretera que la colapso. Entonces lo primero es tener una mirada de flujo, no de recipiente estático. Y ese flujo tiene una partida desde una necesidad y finaliza ese trabajo cuando la necesidad ha sido resuelta. ¿Ok? Después viene una segunda mirada. De que ese flujo está compuesto de etapas. Y cada etapa está orientada a, a generar valor para resolver la necesidad que se recibió. Alguien me podría decir, pero Agustín, eso es un proceso. En el estricto rigor tienen razón. Un proceso bien definido es esto. Pero mucha gente... Entiende los procesos simplemente como un conjunto de actividades y no el para qué existen. ¿no? Que es, en este caso ¿cierto? es para resolver necesidades de las personas que no solicitan algo. ¿okay? Así que por eso nosotros evitamos la palabra proceso y hablamos de flujo de trabajo. Cuando nosotros miramos ya a nivel de un área, ¿cierto? o a nivel de una gerencia, o a nivel de una organización, uno va a poder detectar que en realidad atendemos más de un tipo de necesidad. Y por lo tanto vamos a tener servicios que se implementan a través de estos flujos de trabajo. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos otro concepto. Tenemos una mirada orientada a servicios. ¿Cierto? Donde servicios, ¿Cierto? Atienden un tipo de necesidad. Y finalmente, vamos a asumir que en realidad una organización completa es una red de servicios. O sea, uno perfectamente puede tener que estos servicios, si nosotros miramos ahora que las necesidades son de los clientes finales, en realidad requieren muchas veces de servicios internos. Por ejemplo, muchas veces el área de TI dentro de una organización es un servicio compartido, es un servicio que atiende servicios de negocio. ¿Sí? O puede ser que el área de recursos humanos también, ¿cierto? O gestión de personas, como se llama ahora, ¿cierto? Atienda otros servicios. O finanzas, ¿cierto? No son servicios que atienden directamente al cliente final, pero sí atienden a los que atienden. Y eso es justamente este concepto de servicio compartido. Ahora... Nosotros hablamos de la intuición del sistema Kanban, ¿cierto? Como una forma de lograr equilibrar el flujo, que es justamente lo que hace Kanban. Dice, vamos a tratar de comenzar a visualizar de forma incremental la organización de esta forma. Y cuando yo tengo alguna claridad sobre eso, voy a comenzar a aplicar estos modelos, ¿cierto? Just in time. Y en esos modelos, ¿cierto? Vamos a comenzar a equilibrar el flujo para aumentar la productividad. ¿Por qué es importante equilibrar el flujo? Porque la productividad no solamente tiene que ser buena y óptima, sino que también tiene que ser sostenida. Y eso se logra, ¿cierto? Sin saturar la organización. Y sin saturar a las personas de la organización. El método Kanban ha generado una herramienta muy interesante que se llama el modelo de madurez Kanban, en inglés es Kanban Maturity Model, ¿cierto? Que tiene seis niveles de profundidad. Por eso está de arriba hacia abajo. Cuando parte, ¿cierto? Está en un mundo inconsciente, donde no viola el trabajo como un flujo, ¿ok? Eh, si ustedes quieren tener una explicación sencilla de los primeros niveles, se los voy a presentar ahora, ¿cierto? En el nivel básico de inconsciencia, el primer nivel que la gente suele acceder es el protocaman. Yo voy con mi equipo y trato de levantar un tablero que logre hacer visible, ¿cierto? Los flujos de trabajo de los servicios que atiende este equipo. Esto sucede al interior de un silo organizacional. En el nivel siguiente, ¿cierto? ya comenzamos a integrarnos con algunas otras áreas para comenzar a acercarnos ¿cierto? hacia el cliente final. Y de ahí para adelante, una vez que logramos integrarnos con aquellas áreas con las cuales yo eh, colaboro, logro establecer este balance, este equilibrio. Es muy difícil establecer un equilibrio si la persona que me está enviando las solicitudes de trabajo, ¿cierto? No respeta la capacidad de mi, de, de mi tablero, que es esa capacidad que modela en realidad el, el trabajo de mi equipo. Y eso se logra con un nivel 3. Eh, acá les voy a dar un, un tip. Nosotros regularmente, en lo posible, tratamos de llegar directo al nivel 2, de romper el, el estilo, y eso se logra integrando el nivel de gerencias. O sea, que de alguna forma dos gerentes comienzan a colaborar para que todas las acciones conjuntas, ¿Cierto? comienzan a hacer miradas de punta a cabo, y no solamente al interior de los hilos de cada una de las gerencias. Entonces, ¿el método Kanban qué es? Es un método desarrollado por David J. Anderson, ¿cierto? y enseñado por la Kanban University para la agilización evolutiva de una organización, usando hábitos, herramientas y prácticas de optimización de flujos de trabajo. Esta es una definición propia de nosotros. Entonces, primero ya hablamos de un sistema Kanban, ¿cierto? este sistema que era equilibraba ¿cierto? el flujo a través de señales de relleno que Dependen de los cupos disponibles de, en una organización, o en un área, o en un sistema, ¿cierto? Y acá tenemos un método que te permite aplicar esta filosofía de forma incremental dentro de una organización, sin hacer grandes modificaciones de, a priori. Pero hay otro elemento que también la gente le llama Kanban, que fue lo primero que vimos, que es un tablero Kanban. Vamos a hacer un cambio de paradigma, ¿cierto? ¿Cierto? El primer cambio de paradigma, que es lo clásico que uno observa en la mayoría de las organizaciones, que es en el modelo de madurez cero, que es el modelo inconsciente, es que tenemos a los líderes gestionando personas, ¿cierto? A Pedrito, Juanito, María, le llegan trabajos porque el jefe se lo está asignando a mano. Algo que nosotros queremos hacer es lograr un modelo de empoderamiento y autogestión, que es algo muy del mundo ágil, ¿cierto? Y eso se logra teniendo un modelo de dónde fluye el trabajo y dónde la gente pueda ir a buscar ¿Cierto? Los distintos trabajos que han sido eh, recibidos y, y aceptados por esta área, ¿cierto? Gerencia u empresa. Y el líder cambia su rol. El líder ahora lo que va a hacer es alinear al equipo para que tenga una definición común de cuando algo está listo, ¿cierto? Y ayudarlos a, a tomar mejores decisiones sobre qué es más prioritario o no. Esto es todo un cambio y uno de los primeros cambios que se logra en el nivel 1 y nivel 2 y cambia fundamentalmente el rol del líder. El líder ya no tiene que estar preocupado en hacer microgestión y andar preguntando cómo vas, sino que ahora tenemos la posibilidad de tener un modelo común que nos permita gestionar el trabajo de forma autogestionada. Eh, en un tablero, cierto, este es un tablero más básico, cierto, tenemos ítems de trabajo, ¿cierto? Que fluyen a lo largo de estados. Acá tenemos los estados más sencillos posibles. En cola, en curso y terminado. ¿cierto? Y en este caso está pasando todo el trabajo de una sola vez. Este tablero le faltan ciertos atributos para hacer un sistema Kanban. Por eso se le llama un modelo proto-Kanban. Es algo que puede llegar a ser Kanban si se le mejora. ¿okay? Y es un, un primer paso que uno utiliza muchas veces para comenzar a implementar el método Kanban. Entonces, vamos a hablar que un tablero de tareas, o task board, cierto, es una herramienta que permite visualizar el flujo de trabajo. También se le suele llamar cierto, que es este modelo clásico de tablero. Para gestionar mejor el flujo, tenemos que aplicar este modelo just in time. Entonces, Por lo tanto, necesitamos limitar el WIP. Y una herramienta que se utiliza mucho en el método Kanban es poner un límite dentro de aquellas columnas que están dentro del WIP, eh, o sea, cuando estoy actuando y estoy elaborando el producto. Cuando yo le pongo un número a una columna, se le suele, se le suele llamar un en virtual, ¿cierto? No tengo un ticket específico, pero sí estoy diciendo, mira, respeta esta capacidad, la es virtual, ¿ya? Y esa, eso virtual lo vamos a hacer aparecer acá como cajita fan fantasma, esas dos cajitas de ahí, ¿cierto? No, se, no son visibles en el tablero, ¿cierto? Sino que están representadas por un número. Entonces, eso me dice a mí que yo puedo... Procesar cierto, solamente dos ítems al mismo tiempo. Y cuando tengo algo disponible, ¿cierto? al terminarse este ítem, hay un espacio vacío y hay una señal de reabastecimiento. ¿cierto? Es similar de que cuando que liberaba un ticket cierto, en el parque imperial de Kioto. Y entonces ahí logramos equilibrio en el flujo. Eso es lo que logra hacer el limitar el web. Pero algo muy importante es que tenemos que preguntarnos ¿mi tablero, mi flujo de trabajo está realmente resolviendo necesidades? Eh, usemos el caso clásico de un proyecto de software. Fíjense que muchas veces los proyectos de software tienen esta estructura muy sencilla, ¿no? Tengo historias de usar en backlog, después de que se desarrollan están listas. Algunos le ponen una etapa de testing antes. Pero en estricto rigor, nosotros hemos encontrado que el flujo es bastante más amplio, es de este estilo. O sea, primero llegan solicitudes, pero muchas solicitudes no vienen bien planteadas, sino que vienen ideas de mala calidad que hay que refinarlas. Entonces nosotros tenemos que identificar el verdadero problema, ¿cierto? Identificar la verdadera causa detrás del problema que nos están planteando, hacer una hipótesis de solución. Diseñar la posible solución, desarrollarla, después ponerla en producción, después medir si cuando fue efectiva y después vamos a tener si la hipótesis de solución fue validada o fue fallida. Esa es la realidad. Esto también es lo que vive un doctor. Imagínense si un doctor eh, atendiera a los pacientes según lo que los pacientes quieren que les haga. ¿Okay? Por ejemplo, el doctor sabe quiero que me extirpe el riñón. Pues usted lo que tiene simplemente es un cálculo, no tiene que estiparse el riñón. Para eso es lo que tiene que ser otro tipo de tratamiento. ¿okay? Pero eso, ¿cómo lo supo el doctor? Porque tuvo que pasar por todo un proceso de diagnóstico. Y esa fase de diagnóstico suele no suceder. Y es una cosa muy importante. Entonces, ojo, muchas veces puedo estar haciendo software, pero no estar resolviendo ninguna necesidad clara. Eso tampoco diríamos que es la mirada de los lentes de Kanban. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hablar del tablero Kanban, es una herramienta visual que permite gestionar el flujo de trabajo desde que se recibe una necesidad hasta que esta es resuelta y gestionando la capacidad, limitando el work in progress o trabajo a medio hacer. ¿Sí? Entonces eh, si les interesa saber más de esto, este es un tema que para mí me apasiona mucho. Primero, porque es muy poderoso eh, me ha servido no solamente para equipos de software, que es el origen del mundo ágil, ¿cierto?, sino para equipos de la muy diversa naturaleza, equipos comerciales, equipos trabajando en marketing con tecnología integrados o eh, tecnología con operaciones, eh, equipos legales, equipos trabajando en innovación legal dentro de un área de modernización del Estado en Chile, por ejemplo, muy distintos ámbitos. Eh, el primer taller que tenemos planificado y que acá ustedes tienen el link para saber más información en human.a slash curso-team-canval, ¿cierto? Ustedes pueden tener más información. Esto va a ser el 21 y 28 de septiembre. O sea, este lunes hasta el... y después se vuelve a repetir la segunda fase, el 28 de septiembre son 8 horas de, de curso, de, de 15 a 19 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Es dos horas más en Chile y en Argentina. ¿Sí? Eh, además hay un precio rebajado hasta mañana, así que aprovechenlo de un 20%. Eh, y ya tenemos anunciados dos cursos más, que van a ser el KMP1, que se va a realizar en octubre, y el KMP2, que se va a realizar en noviembre. Eso también va a ser anunciado de forma oportuna por el equipo de Human Academy. Entonces, con esto disponible y con esta pequeña explicación de lo que es un sistema Kanban, ¿cierto? Después vimos lo que era el método Kanban, después vimos lo que era un proto Kanban, un tablero de proto Kanban, y después vimos un tablero Kanban. Todas esas cuatro excepciones las explicamos en este taller, así que eh, ha sido un gusto como siempre y ahora pasamos a la fase de resolver preguntas. Jessie. Muchísimas gracias Agustín, que vale.